Hola chiquillos, hoy les traigo eh, un nuevo recopilatorio de buenos momentos con Hon Chodan Ya saben que este juego me gusta mucho viciarlo eh, No son del todo partidas completas, por eso solamente traigo buenos momentos Porque en algunos igual mostró la muerte Pero que son unas jugadas muy tensas, muy rápida todo esto Muy de, de, de reacción rápida Básicamente como nos gusta jugar a nosotros como, como team. Y, um, un video bastante corto pero bastante divertido también. Así que los dejo con estas highlights, barra, buenos momentos. Que lo disfruten. Te acabo de dar. Ah, bueno. Me mató, me mató, está lista, está lista. Uh -huh. Acá, está aquí el lo mío. Voy, voy, voy. Está con veneno. ¿Se metió a cuál? ¿Acá? cuidado sí, no. sí, ahí está, Ahí está. ahí me mató con cuchillo me mató con cuchillo está acá abajo conmigo ah entonces está ¿Sí? ahí está sonando la, la, la pista en rojo pista en rojo sí, sí, sí, sí. creo que por acá está la gente ¿eh? si sí, yo le escucho por allá si sí, si sí, si sí, en este en este hueco, esto en esto. en el Techo, techo. en que chut. Bueno, bueno, ¿no? vaste. Sí, me morí uno. Sí, sí, sí. Arriba, arriba. El de arriba. No me la he no Agáchate al toque, agáchate al toque. Arriba. ojo. Oh. Muerto, uno. Edi, eh, cúrate. Están luchando. Con el. Que me. ¡Pégale al huevo que me está persiguiendo! ¡Me está persiguiendo un ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! No tengo uno acá en la torre. ¿Te una, Muerto, ¿Te muerto. Acá está el otro. Vamos, vamos. Ya te sigo, te sigo por la escalera. ¡Ay, ahí viene! ¡Me ha matado, me he matado! Lo maté, lo maté ah, no, Me lo maté. mató en la escalerita <risa> Lo dejé tocado, lo dejé tocado Levantame, levantame, levanta Si yo estoy muerto, si venía subiendo la escalera, si me mató a mí Hasta aquí Pero está... tocado andaste así? Andando Ah, están los dos acá Ah, oh, hasta la wea me mató no le quedan balas sí, sí. Muerto uno. Yo Ahí gana. está. Te jode, te jode. corre te corre corre corre corre corre, corre, corre, corre, corre, Por... Buena, bueno, buenísimo. Buena, buena, buena. No solo, y está tocado. Le pegué uno. Ahí están peleando. Sí, está sí, peleando. sí, Voy a subir al segundo piso. Me estoy esperando. Oh, buena, buena, buena. Casi no la pegaste, sí. Buena, buena, buena. ¡Corre, corre! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté, weón. weón! Uy, qué buenísimo, de Me entraron a donde está el boss. ¿Qué show? ¡Ah, me ¿Qué ¡Mataste uno! Voy a ruchar. Mate a otro. Pues no sé si están todos. Sin querer, ¿o? Sí, pues. claro. o sea, queriendo, pero tenemos que ir. Corre, corre, corre, corre, corre, corre. Ah, la granada entró. Si, sí, po. No, ah, no sé nada, si mataste a no, uno mataste no. a dos, po. Ya estoy bueno? en la sección Ya, corre, corre, corre, corre. No, la verdad, cuidado, no. la verdad, cuidado. Bro. Mate a uno, cogí headshot. Bueno, bueno estoy Aquí en esta puerta hay uno. En el techo, en el techo. Estoy en el techo. ¡Ah! Maté al techo. Mate a del techo. Con un headshot. Nada más digo. La llorona. La llorona me está eh, limpiando a mí. La torre abajo, la torre abajo. Va corriendo ya. Sí, yo estoy con la llorona. Hay uno El de blanco, no? Oh, no! Headshot! Headshot! Headshot! Headshot a la llorona Oh! No mataron Si, sí, si, sí, sí. Mataron a alguien que uno, estaba luchando Cuérdate, cuérdate Oh! Concha! Al la otro lado Oh! weón, No tengo curación ¡Uno muerto! ¡Estaba pasando por acá abajo! ¡No, no, no, no, no. ¡Cuidado que! ¡Cuidado que te van a matar ahí! ¡Ah, pero...! ¡Ay, mató! no se la pegaste? ¿no? Ah. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Levanta el Lady! Puta, ¡Cómo me dejan solo, weón! tenés que verme parado cuando ibas corriendo hacia mí, no sé lo que te dormiste. Sí. gana, murió, murió. Por favor, no venga. O sea, inyección no? Hoy sí, sánate. ¡Oh, dale. Sí. Tení flash, tení flash en la 7 sí sí, sí. yo tengo objetivo. Flash para el. Pero ¿sí? te voy estar haciendo. Para el Te a pegar. No te va a pegar. Bueno, bueno, es tuyo, es tuyo, es tuyo. Rusiano, rusiano, rusiano, por ¿Cómo? Cuchillo, cuchillo, cuchillo. Dale, dale, dale. ¿Cómo no le pegué? Ah, dale, dale, dale. Descuérdate, descuérdate, descuérdate. ¡Oh, no oh. tenía bala! ¡No tenía puta! Esta ya te la sabes. Si te gustó el video, dale like. Suscríbete si no estás suscrito. Y nos vemos en el siguiente. Chuchu.